Si usted olvide la contraseña del iPad y después de presione la contraseña del pantalla, iPad aparece iPad no disponible, reintenta en una hora, cómo solucionarlo y aquí traemos cómo quitar iPad en dos formas. En primera forma, vamos a usar una herramienta tercera, es la forma más rápida y conveniente, después de iniciar sesión del 4Yuki. Entrar iPad en modo de recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón de volumen más cercano al botón superior. Pulsa y suelta rápidamente el botón de volumen más alejado del botón superior. Mantén pulsado el botón superior. La pantalla va a aparecer un ordenador. Y ahora iPad va quitando. Este paso va a gastar 10 minutos aproximadamente. Después de reiniciar de iPad, usted hago Configuración según tus preferencias. La segunda forma, abre iTunes, haz clic en restaurar iPad, en este momento hay una noticia que dice, si usted quiere hacer un respaldo o no, según tu situación, haz clic en sí o no. Acepta todos los términos y condiciones. iTunes va a descargar firmware que corresponde a su iPad. Este paso durante 10 minutos, y quita a iPad gasta 15 minutos. Después de quitado, configure iPad. El video de hoy ya ha terminado. Hasta próxima.